Hola Carmen, ¿cómo estás? Hola Karina, ¿cómo te va? Bien, con algunos temitas técnicos, pero ya lo logramos, pudiste ver, ¿no? Sí. <risa> Terca era la chica. <risa> Vos viste que yo insisto, insisto. <risa> Me parece muy bien. Bueno, lindo verde, qué linda estás Carmen. <risa> Estás coquetona últimamente. No sé qué. Me parece que ahí estuvo mucho que ver el periodista Sebastián Abrevaya ahí que te puso, te dijo, tenés que salir más linda. Puede ser o me equivoco. No. Sí, un poco puede ser, pero otro poco este el hecho de eh, Estar en la radio, tener voz que sos muy detallista. <risas> Entonces hace que uno te, te, quiera estar mejor, ¿no? Pero sí. pero sí, lo que pasa es que, bueno, la verdad que yo no estoy saliendo nada. Claro, ese es el tema. Entonces, bueno, esto... Eh, para mí me parece que ahora el, el molestarte con todo esto, no el hecho que te cuidas creo que tiene otro valor, por lo menos por esto. ¿no? Que no, lo que pasa es que no es molestia, porque no es algo que, que ni me lleve mucho tiempo, ni que no sepa hacer, ni que me haya olvidado de cómo hacerlo, me puedo olvidar de otras cosas. Bien. Pero... Este, lo Estar de repente eh, acá en, en casa haciendo cosas, leyendo cosas y demás, no es lo mismo que eh, eh, estar saliendo todos los días. Este, claro. La verdad que no es lo mismo. Y cuando uno sale, bueno, sale en jogging, zapatillas, como de vacaciones, vio Claro, y esto es justo lo que vamos a hablar en el día de hoy, ¿no? Los cuerpos de vacaciones, ¿qué esto sin vacaciones? Esto que tiene que ver una nueva modalidad de salir de vacaciones en tu casa, eh, ¿cómo afecta no, eh, a la salud mental de cada persona el hecho de que no se pueda tomar vacaciones? Hay gente que vino, nosotros vivimos en una zona turística, gente que vino de vacaciones pero los de Pinamar, los que trabajamos son contar con los dedos, los que se pueden tomar vacaciones, los que viven del turismo. Después también, no por el hecho de, de, de un tema económico, sino también de que no se puede, de que ahora nos encierran otra vez, eh, la gente adulta tampoco se puede ir de vacaciones, eh, los chicos comienzan las clases, es, es todo complejo, ¿no? ¿Y qué pasa con los cuerpos? Los médicos, vamos a decir realmente, los médicos. Pero antes que todo lo que te dije, los médicos, por Dios, con que están totalmente saturados. Mira, eh, yo hoy desde, desde muy temprano pensaba dos cosas. Lo primero que voy a decir en la radio es agradecimiento al personal de salud todos, hasta la gente que limpia los hospitales, absolutamente todos, yo, yo además trabajé en hospital, por lo tanto me duele en el alma todo lo que está pasando, o sea, sí, no, yo sé que nos duele a todos y nos duele mucha gente, pero los que hemos pasado por eh, la situación de, institucional, público, privado, lo que sea, eh, nos duele en el alma porque sabemos la desesperación que genera. Eh, la verdad que es, es terrible la situación, ¿no? Eh, bueno, una era esa y la otra un saludo... A nuestros queridos animalitos. ¡Ah, también! Esto, pero Carmen, por favor, ¿cómo no nos va? Eh, sumamente importante, los animalitos. Sí. Muy, muy importante. importante, muy importante. Y esto, en el tema de, las, de los cuerpos sin vacaciones, el perro tampoco tuvo vacaciones o, o el gato de nosotros. Porque no. estamos todo el tiempo con ellos. Imagínate, todo el tiempo con ellos, no tienen vacaciones. No, no. El, el, el que tengo yo sí. ¿Tu gatita sí? Mi gatita sí tuvo vacaciones de mi hijo. Claro. Pero se fue a lo de la abuela. Se fue a lo de la abuela. Así y que está bien, disfrutando está de ah, unas vacaciones maravillosas, porque hace... Como, como pasa en las vacaciones con las abuelas. Sí. Hace lo que quiere. <ríe> Come sin dieta. Eh, eh, se mete por todos lados. Tira todo. Está, araña todo. Está todo bien con las abuelas. Entonces, esa, para él, eh, para la gatita también fueron sus vacaciones. Pero... Para nosotros no, realmente. Para nosotros no, y, y el cuerpo lo siente, la cabeza lo siente. Las vacaciones, este, por más que uno intente eh, tomarse vacaciones y muchas veces dice bueno, pero yo me tomo vacaciones, me quedo en mi casa, no hago nada. No son vacaciones. No son vacaciones. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, andate al tigre. Claro, claro, totalmente. Eh, y esto es lo que, lo que afecta. Porque más allá que te quedes en tu casa, que los primeros días sea lindo, ¿no? de hecho que relajas, tus cosas, te relajas, te levantas a la hora que vos querés, pero bueno, estás en tu casa, el vecino te toca el timbre, eh, estás con, con tu entorno, no hay nada nuevo como para despejar, caminas por las mismas cuadras, eh, todo esto influye, yo creo que el entusiasmo de las vacaciones es el descubrir lugares, el poder eh, relajarte, que nadie te conoce, eh, tiene sí. ese encanto, ¿no? No es solamente, además como como pasa con muchas cosas, no es solamente el tiempo que te vas de vacaciones, es el tiempo antes, preparando las vacaciones. Tu cabeza va preparando las vacaciones, preparando los lugares, preparando la ropa que te vas a llevar aunque te lleves un bolsito o un monedero. Sí. <ríe> no. Carmen, ¿qué te dice tu valija? Mi valija está no, muy no. preocupada. Y sobre todo la valija, eh, hay una valija rojita. Yo tengo dos valijas, una valija un poquito más grande y una valija rojita con roja con rueditas. Y es tipo bolso, pero es valija al fin. Y que es la que usaba siempre para irme a, a Pinamar, este, para irme, digamos, cuando me iba cerca. Está pobre pidiendo auxilio. <risas> porque claro, la... porque vamos a decirle a la gente, vos es, eh, al ser jubilosa, como siempre decís, era un, toda tu vida trabajando tantas horas, tantas horas, dedicada a, a tu profesión, que, que habías decidido esto, ¿no?, de viajar, de poder conocer diferentes lugares, o repetir lugares que ya habías visto y disfrutar de esa manera, ¿no? Eh, eh, Viajen cuando puedan, chicos, viajen rápido, viajen cuando puedan, tómense su tiempo, es mejor para la cabeza, es mejor para el físico, es mejor. Digo porque el pensamiento mío era el pensamiento que, que va a ser seguramente de mucha gente de mi generación. No, bueno, este mes, eh, este año no nos vamos de vacaciones porque bueno, vamos a ir el año que viene y entonces... No, señores. La pandemia nos tiene que enseñar algo. Por favor, disfrutemos ahora lo que podamos. Que no, la verdad es, es muy poquito. Y va a ser Más poco <risas> Claro, Carmen Y más allá de, de esto Que estamos eh, hablando no eh, ¿Cómo afecta En la salud mental De la gente eh, Gente que quizás no, no va a visitar A sus seres queridos eh, Que no lo va más, de viaje Lo más eh, este, Lo más lo que se ve más, digamos, lo, lo que aparece primero es la depresión. Es la, empieza apareciendo la tristeza, porque eh, el ser humano es un ser social. Entonces eh, aparece la tristeza, la, no solamente, <ríe> siempre decimos, pero... Eh, yo creo que le tenemos que dar otra, también la vuelta, no solamente los seres queridos, los seres. <risa> ¿No? O sea, los seres, el poder hablar con el vecino, que no la verdad no lo queremos tener en casa todos los días, pero bueno saber qué le pasa, cómo anda... Eh, digamos, ese, este intercambio con otros es tan importante y afecta de esa manera. Lo que más estamos viendo son eh, de tristezas profundas, depresiones, eh, lo que más estamos trabajando es el tema de la posibilidad de comunicación, aunque parezca mentira el, el zoom, la videollamada, eh, todo esto ha ayudado muchísimo, claro. ¿no? realmente. No es lo mismo, nadie está diciendo que sea lo mismo, pero el, te, el teléfono, eh, eh, digo, el teléfono común para las personas mayores, importantísimo. Para vos, mira, eh, esto, ¿no? La tecnología como las personas mayores y la gente ahora es una bendición. Imagínate esta pandemia en el año donde existía el cascote como celular, que lo tenían unos pocos, que teléfono de línea, también tenían unos pocos, y más en el interior, que se iba al almacén a hablar por teléfono. Eh, hubiera sido mucho más fuerte, ¿no? Sí. Sí, sí, hubiera sido mucho más fuerte. Yo tengo, eh, me hace poquito falleció el esposo de una, una gran amiga y, y un gran hombre también, este, y ella me decía, eh, está difícil porque no me puedo juntar con mis 78 años, ¿no? no me puedo juntar con mis amigos, no me puedo juntar con mi familia, eh, está siendo difícil. Y una de las cosas que, que hablábamos es que ella se acordaba que yo le contaba de los viajes. Entonces, este, como durante el tiempo, que fueron bastantes años, él estuvo enfermo y ella no pudo irse, pero ni a Mar del Plata, digamos. ¿no? Eh, entonces me decía, me acordaba que vos me decías, no, no, estoy preparando un viaje, y, y empecé a pensarlo, no sé si me voy, no sé si me voy a poder ir en algún momento, pero no importa, lo empiezo a imaginar, lo empiezo a preparar, empiezo a averiguar qué lugares empiezo a conectarme con mis amigas que, que viven lejos y que están lejos. Eh, de alguna forma eh, me, me conecto, ¿no? Y me ayuda, me ayuda mucho el tema de pensar en las vacaciones que tantos años no me he tomado, ¿no? Eh, Imagino que para ustedes que eh, tienen la playa a disposición eh, este, es distinto, es a lo mejor visitar algún otro lugar, ¿no? pero, pero para los que no la tenemos eh, es, es realmente muy importante. Y trabajamos con esto, trabajamos con la depresión, Trabajamos con la tristeza, con la ansiedad. Las personas se ponen ansiosas, no, no pueden... A veces suena el teléfono y si no atendés rápido o, o no contestás rápido un chat, ¿qué te pasó? Que eh, eh, no, Se ponen ansiosas, la situación está muy complicada. Bueno, eso ya lo sabemos. Claro, eh, es así, mirá cuántos factores, ¿no? Eh, la depresión empieza a agarrar miedo, eh, esta tristeza que, bueno, se puede desembocar en una depresión aguda, eh, eh, la ansiedad, cuántas cosas, ¿no?, que abre esta posibilidad de, de no tener vacaciones, de no poder ir a visitar a, a los seres que queremos... De, de no poder salir de, del cuerpo, ¿no? Sí, no, no en cierta eso, manera, no si lo podemos a pensar, viste que siempre intentamos darle una vuelta más, ¿no? Y estamos presos. Claro. O sea, sí, yo, le, le, ojo, sí, no soy. delincuente, estás preso claro. de otra manera, ¿no? Porque claro. Tiene cierta lo libertad. Lo que quiero decir es que no, no es que ni siquiera tenemos, podemos echarle la culpa a nadie. Claro. Eso claro. es, además, terrible. En muchas este, religiones este, nos pueden hablar del demonio, del diablo, de los eh, ángeles malvados, bueno, cada uno con lo que piense, pero no tenemos que le vamos a echar la culpa al virus. Claro, es posible, sí, tal cual, es algo que pasa y bueno, obviamente podamos, podemos discutir esto, ¿no? De que si fue provocado, como lo pasó con el SIDA, ¿no? Eso te iba a decir se discute Eso sí esto, ¿no? fue generado en un laboratorio pero nadie tiene la certeza esto es que va a quedar en la duda fueron los chinos fueron los rusos los murciélagos hoy que <risa> <día de> en las... <risa> el día de los animales los murciélagos que yo les bueno. cuento a la gente que yo en un momento pensé que era Chica. Porque donde iba acá en Pinamar me perseguía a los murciélagos. Batman no venía y a mí sí venía a los murciélagos. Me creí que era Batichica. Realmente me la creí. Por no eso. Era tan no, de moda. No, no, no tenemos ni siquiera eso. Entonces es muy difícil. Depende de nosotros más difícil todavía, porque, a ver, de alguna manera tenemos que estar bien con nosotros, <ríe> porque si no, la dependencia <ríe> no nos va a servir. Una parte nuestra va a decir, salgan a pasear, y la otra va a decir, se quedan en casa, señores. Entonces, ese tipo de cosas, digamos, esta situación es... bueno de, es una pandemia inédita, es realmente en algún sentido con el tema de, de estar presos o no presos, lo pensamos siempre como una guerra, y es una guerra. Si vos te fijas las restricciones, no salir a la calle, eh, la posibilidad de morirte, colapsar el sistema de salud de todos lados, no hay mundialmente no hay quien que sistema soporte semejante cosa. Estamos frente a, a realmente una guerra con algo que además no vemos, no sabemos. Claro, se... invisibles, es, es terrible eso. Yo te este... decía preparar las vacaciones, ¿no? Este, preparar las vacaciones que nos llevas... Insisto, un tiempo antes de efectivamente terminar y otro tiempo después recordando las vacaciones. Claro, es y disfrutando de las fotos que sacaste. Pero bueno, en este momento hay muchos que están. Eh, me voy de vacaciones, me llevo el termo. No me voy porque mirá lo que pasa. Vamos a las termas, no, pero vos viste lo que, los mensajes. Deja el termo. No, lleve, no nos vamos porque está la ciudad colapsada, ¿para qué vamos a ir? No, no, pero mi cuerpo necesita vacaciones, agüita, termal, necesito irme, me voy a San Clemente. Vamos todos a San Clemente. Un día antes te dice que pasó a la fase 3, dejas el termo de nuevo, no vas a San Clemente. Entonces, sí. pero bueno, pasan los días y basta, no me importa, no me voy a contagiar, eh, detengo todo, agarro el termo de nuevo, me voy a Federación». ¿Cómo me voy a Federación? Si tengo que hacer un montón de kilómetros y de repente las provincias me empiezan a encerrar, me voy a quedar en la ruta y voy a parecer formosa ahí en el medio de la ruta, no puedo regresar, dejo el termo de nuevo. Es ¡Me que... voy al balcón! Así estamos, así estamos. El... Que me voy, que me quedo, que me voy, que me quedo, que me las tomo no me las tomo. Bueno, desgraciadamente lo que nos toca... Pero yo te puedo asegurar, Carmen, que el cuerpo lo, el siente. Cuerpo lo siente, lo vive, lo siente y lo sabe. Total. Me, me lo pide el cuerpo. Pero bueno, así como yo creo que hay un montón, y ni te cuento los médicos. Que encima tienen que estar, así que si el médico te atiende medio nervioso, si el médico está cansado y vos decís, ay, pero sabes cuántos pacientes atendió hace un año que viene eh, atendiendo y atendiendo y atendiendo y no puede tomarse vacaciones, y tiene su familia y no puede atenderla y, y sigue poniéndole el pecho, la verdad, eh, aplausos, besos y abrazos te guste o no te guste es un ser humano te puede puede rezongar pero está atendiendo en el campo de batalla en primera línea esta pandemia eh, una algo que escuché que a veces se escuchó y se escuchaba pero en este momento me pareció terrible con respecto a los médicos y a las enfermeras digamos al personal de salud es y bueno si ellos eligieron esa profesión. Bueno, Carmen, si vos elegiste esa, esta profesión de psicóloga y viene una lo que te acuchilla, vos la elegiste. ¿Cómo puede la gente pensar de esa manera, Karina? No, sí. ¿Cómo puede? O sea, que, que me lo diga cuando estamos de vacaciones, cuando... Pero en este momento, mundialmente, es un desastre. En este momento, que digan, si eligió esa profesión, un poco más falta que diga que se aguante. Claro, tal cual, tal cual. Bueno, bueno, Carmen... Eh, Saludos eh, a la gente de emergencia, Pinamar. Ah, también, y Villagesa, que ellos no tienen vacaciones, están así. <ríe> a full sin vacaciones. Sin bueno, vac Carmen, eh, en definitiva, los cuerpos, para ir cerrando eh, es, este mensaje, esta columna, ¿los cuerpos sí o sí necesitan vacaciones? Los cuerpos sí o sí necesitan vacaciones, las mentes sí o sí necesitan vacaciones. Eh, físicamente incluso hagamos, intentemos bailar en casa, intentemos hacer gimnasia en casa. No son vacaciones, ¿Vos pero no muchas. Se la costa puede ser? ¿Qué? No. O mandás a bailar como hace ella de impacto inmobiliario. Eh. Ella te manda a bailar. Perdón. No necesito hablar con Gisela Costa. Es verdad, Taquito Militar. Eh, sí. Este, ven, no te olvides que yo empecé con Rock y Cumbia. Claro. Claro, claro. Allá lejos y hace tiempo. No, pero quiero decir que, insisto, lo siente el cuerpo, lo siente la cabeza. Tratemos de inventarnos alguna cosa. Preparémonos un viaje, no importa si después lo vamos a hacer o no, veamos los lugares lindos para irnos de vacaciones. Nos, eh, nos imaginamos de vacaciones, eh, armemos, de, para cuando se pueda, en algún momento vamos a poder. Tal cual, para cuando se pueda, pero eh, esto, ¿no? De, de las vacaciones sí o oh, sí. Así que eh, sí. acá vamos, vamos a mostrar, para, para cerrar, como imagen esta imagen que teníamos... Eh, para que la gente se vaya de vacaciones en su casa. No sé si es lo mismo, Carmen, pero está el castillito de arena. <ríe> en esta imagen. Fantástica. Fantástica. Bueno, Carmen, muchísimas gracias, como siempre, por, por, por estar. Así que, a ver, ahí dejo de compartir. Muchísimas gracias, Carmen, por, por estar como siempre. Y bueno, nos vemos... La próxima semana, porque este es un hecho real, real, real. ¿eh? ¿Más real? <ríe> Los <ríe> cuerpos sin vacaciones. Tal cual. Saludos y un beso grande para todos. Besote, Carmen. Muchas gracias. Y, a, y así pasó la licenciada Carmen Sotelo por la tarde del Magazine. Ya venimos.